dando como un pequeño resumen de lo que ha sido la gestión durante este año, desde el área de educación, cultura, deporte, recreación y juventud. Eh, nuestro plan de desarrollo tiene cinco líneas y entre esas cinco líneas está la de eh, educación. La primera es alejandría con bienestar e inclusión social. A esta línea pertenece educación para la vida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 las tradicionales fiestas de la simpatía que se celebran en enero el día de y de la mujer eh, la Antioquenidad, el 11 de agosto el festival de la canción y cierre de procesos libertad. culturales. Los pájaros, rezo, nunca que la gente hace... también ahí tenemos el, el día del padre el día de la madre también el apoyo en la celebración del día del niño eh, se conmemora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 en la vereda de San lorenzo. Entonces este proyecto es de 80 millones de pesos en total y ya prácticamente está el 100% ejecutado. Se San de cambio, se de cambio, las 24 horas de día.